Carlos. A full el tema viudas negras. ¿Qué puedes hacer contra eso? Bueno, es, no, acá por ejemplo investigar, el que investiga en serio, mm. por ejemplo acá este caso de la Ciudad de Buenos Aires, una mujer de San Justo, Tiziana, 21 años, se estaba construyendo una casa, mm. mirá, tenía televisor nuevo, heladera nueva, sí, esto lo encontraba en la casa, mirá, heladera sí... Todavía con la el, el, el, el, traída recién de, de la casa de electrodomésticos La cocina lo mismo, embaladas Ambas embaladas Esta es la mujer mm. Ese tatuaje abajo en el cuello la termina delatando Ahora ¿no vas a ver porque La cantidad de teléfonos celulares que se robó mm. Tatuaje en el pecho y en el cuello ¿no? Eh, esta chica de 21 años que lo que hacía era mm. A través de a varias aplicaciones Porque son sí. multiplataforma Invitan a salir, ¿no? Empieza una conversación amigable, pasa una foto, esto, lo otro, insinuando cuando se concretaba eh, la situación de este encuentro que terminaba supuestamente en una relación sexual, eso no pasaba, en este caso no pasaba y la mujer terminaba con clonazepam, digamos... Había varios medicamentos distintos Los dormía y se robó Los dormía y se llevaba la plata la, Comúnmente se llevaba la plata o tarjetas de crédito Ahora, eh, a esta mujer la, la, la detienen Porque obviamente al llevarse tantos celulares mm. Cuando vos te llevas muchos celulares En este caso uno puede llegar a activarse mm. Y termina delatándote te, te marca la casa donde está la persona no Bueno, la detuvieron, obviamente está detenida No solamente por robo Sino por privación legítima de libertad porque cuando vos dejás a una persona en el estado de inconsciencia que la dejás, mm. la privás de la libertad. Bueno, sí. por eso es doble la calificación. Pero ahora vamos a otro caso que nos lleva a Quilmes. Esto terminó bien. Mm. El que no terminó bien en Quilmes y te voy a mostrar una foto de la persona que están buscando porque hay un video de una mujer que se mete dentro de una casa. Escucha, tiene audio. Suena la alarma de la casa. Una hora después. Esto es en Quilmes, primero entra la mujer, tienen un encuentro, encuentro sexual, ahí se da el encuentro sexual, Fíjate la cantidad de delincuentes que había dentro de la casa, lo duerme a este hombre y después cuando fuerzan la puerta, porque la puerta estaba cerrada, a, a, Fuerzan la puerta para ingresar, suena la alarma Igualmente le logran, supuestamente le robaron más de un millón de pesos Supuestamente La cifra, eh, el hombre dio una cifra estimativa Ahora, vos fijate la situación Al la fotito La fotito esta que tenemos nosotros después de, de, del video Es la foto, después si puedes congelar la diré Esta foto, bueno acá está un poco más grande lo, se, se ve más la cara eh, Es la foto que ella Le envía a él uh -huh. Previo al encuentro esta foto se la entrega él a la policía Y le dice, mira tengo esta foto Se le ve la mitad de la cara eh, Digamos, ¿puede servir como prueba para buscar a una mujer? Sí, puede servir como prueba para buscar a una mujer Ahora, a esta no la detuvieron Y lo que marca es la tendencia De la cantidad de denuncias que se dan sí. Y las que no Ahora, se dan ¿Cómo lo resuelves Eso es lo que yo te digo, ¿cómo haces? Si vos Sos la persona que, que te contactaste Le abrís tu casa Sí ¿Qué haces? ¿Tenés que tener alguna foto en el teléfono no en el teléfono? ¿Te roban el teléfono? En, y bueno, en... sí. No, bueno, tendrás que vacapear todo lo que son las conversaciones, tenés que vacapearlas, por las dudas si pasa algo. Sí, comúnmente utilizan chips, o sea, lo, lo, lo, el chip del teléfono que no es rastreable, el que se compra el prepago. No, pero te digo vos, Pero. te iba a decir cliente, pero no sos cliente. No, es un encuentro sexual con ¿Vos? una persona que no conoces. Vos te pones en contacto con una mujer. Sí. Termina yendo a tu casa, termina siendo esa persona una viuda negra, o sí, viuda mar, sí, es una sí. ladrona. Punto. Sí. ¿Cómo haces para, no sé si es para evitar, pero por lo menos para tener alguna seguridad? De última, para darle algún dato a la policía. Y eh, Es muy complicado. Eh, lo que decís vos puede ser del backup del teléfono. Por ejemplo, esa foto que te, que te mostramos antes del otro caso, se la entrega la víctima a la policía. Ahora, ¿sirve para reconstruir? Y acá está, la, la, esta chica puntualmente se saca una foto con la mitad de la cara. Sí. Puede servir pero, para reconstruir. Sí, o no tener que ir a, un, a tu casa. Sí. Eh, bueno, pero ¿sabés qué? La gran mayoría de los casos que, que, que he escuchado y uh -huh. que, que, que hemos leído en denuncias, no se da en el primer encuentro, lo sexual, ni siquiera en la casa. Siempre hay una salida, algún boliche, algún bar, a tomar algo, porque lo que ellas generan es confianza con la persona. Entonces, a ver, Entonces, la, a ver es, es bastante complejo. Te voy a contar a, a un detalle que yo hablaba ayer con la policía. Me dice, muchos no denuncian. Y no, obvio. Les da vergüenza. Primero porque... Algunos por ahí no tienen compromiso no, con otra persona. pero que no tengan compromiso, sí. por vergüenza. ¿no? También, ¿Sí? por, por vergüenza y porque además cuando quedas hemos contado casos que la persona estuvo, por ahí se pasan con, la, con lo que le dan, eh, y se queda uno, un día, una persona con San Martín estuvo un día dormida hasta que el hijo lo fue a rescatar. Pero este, esto es muy, muy, muy sensible, porque... A ver, esto se da todos los días y que hay aplicaciones sí, para esto. Con las redes. Ay, pero hay aplicaciones donde vos o coincidís, y vos te juntaste con una persona y nada, te juntaste. Pero nunca sabés si es o no es quien te va a terminar durmiendo para robarte. Bueno, acá hubo dos casos bien claritos.